Hola, ahora en este vídeo vamos a ver un poco cómo trabajar con, con capas y con lo que son las transparencias, fondos transparentes en imágenes y también las herramientas de selección, que son, hay muchas, son estas de aquí y que me permiten seleccionar distintas zonas o áreas de una, de una imagen. Bueno, pues partimos de esta imagen que teníamos antes del instituto y ahora voy a abrir otras dos imágenes, desde abrir imagen Voy a darle, por ejemplo, a esta que ya conocemos de Donald Trump, y otra más también, eh, archivo abrir, una de una gaviota, son dos archivos, una, dos archivos JPG. Bueno, como veis ahora tengo tres pestañas distintas, lo cual quiere decir que tengo tres uh, archivos de imagen abiertos distintos, es decir, no es que sea un solo archivo con tres capas, no, no, tengo tres imágenes distintas totalmente independientes. Y lo que vamos a hacer es, vamos a ver cómo podemos hacer un fotomontaje en el que pasemos la imagen de Trump aquí y pongamos también una gaviota en el cielo del instituto. Vamos a ver también cómo podemos cambiarlas de tamaño. Bueno, lo primero que, lo podríamos hacer directamente así, arrastrándolas desde aquí hasta aquí, y ahora colocarla pero veis que nos queda el fondo eh, que no queremos, porque esta imagen no es transparente. Siempre puedo deshacer con Control z Lo que tenemos que hacer es coger esta imagen de aquí y recortar la silueta dejando un fondo transparente. Y lo mismo lo mismo pasaría con la, con la gaviota. Bueno, vamos a empezar con la gaviota porque, y con la herramienta de selección de la varita mágica, ¿vale? que me permite seleccionar a través de eh, distintos colores. Lo primero que quiero que veáis es que no tiene un fondo transparente. Si yo cojo aquí la goma de borrar, la herramienta de goma de borrar y borro, tenemos que detrás queda un fondo blanco. Recordáis que lo deshago con control Z. Transparente era cuando salía ese fondo a cuadritos negros y grises. Bueno, ¿cómo ponemos un fondo transparente a una imagen? <coughs> es muy sencillo. Con cualquier imagen lo podemos hacer. Una vez que estamos aquí en la imagen, nos vamos a... El menú capa. Transparencia y veis aquí el cuadradito, los cuadraditos negros y grises. Añadir canal alfa. El ¿vale? canal alfa es añadir transparencia. Canal alfa es una transparencia. ¿vale? Y ahora ya esta imagen tiene un canal alfa asociado, una transparencia. Si yo borro, veis que debajo tenemos la transparencia. Bueno, pues se trata entonces de que yo le quite toda la parte azul y de las nubes y dejar solo la gaviota. Vale, para ello vamos a hacerlo con la selección esta de la varita mágica, que selecciona regiones continuas de un mismo, contiguas, es decir, que están al lado unas de otras con el mismo color. Si yo selecciono, por ejemplo, el color azul, bueno, veis que me ha seleccionado y es toda la parte que se está moviendo como, como si fueran hormiguitas, bastante, aunque no ha sido todo, quedan partes aquí sin, sin seleccionar. Bueno, deshago otra vez lo que he hecho, Control z y lo vuelvo a hacer, ¿vale? es decir, selecciono aquí un color, ¿vale? si yo lo que quiero, si pulso la tecla de shift, la de mayúsculas, veis que inmediatamente, bueno, voy a hacer un zoom para que lo veáis mejor, a 200, ¿vale? veis que está seleccionado todas, todas estas partes de aquí, si yo pulso, como os decía, la tecla del shift de mayúsculas, veis que en el cursor se pone un más, Vale, eso quiere decir que puedo seguir pinchando y seleccionando, seleccionando más partes. Voy a ponerlo otra vez al 100% y yo podría, pulsando la tecla de Shift de mayúscula, seleccionar también esta parte de aquí, así ir seleccionando todos los colores hasta que desaparezcan, hasta que tenga todo el fondo seleccionado. Vale, prácticamente ya está todo efectivamente. Vale. ¿Veis que lo que tengo seleccionado es precisamente lo de fuera? Porque están aquí las hormiguitas dando vueltas desde el borde de la, de la gaviota, desde aquí hasta afuera. Vale, pues lo que voy a hacer entonces es quitar este fondo, con lo cual voy a editar y cortar, y me va a cortar la zona seleccionada. Vale, con lo cual me queda la gaviota, bueno, ¿veis que me han quedado aquí unos unas manchas uh, unas manchas azules todavía que podríamos corregir bien sea con la goma de borrar o de otra forma y aquí también podríamos hacer con más detalle estas partes que no nos han quedado bien poniendo la goma más pequeña en vez de 20 a por ejemplo a 4 podríamos borrar aquí las zonas que han quedado Incluso sin... vale, es decir, eso sería cosa de, de ir trabajando. ¿vale? Pero bueno, no vamos a entrar en detallismos. Lo que haría ahora sería, la vuelvo a poner al 100%, y digo, voy a llevar esta gaviota, la voy a llevar al instituto. Entonces lo que hago es, desde aquí mismo, la arrastro y la llevo al instituto y una vez que estoy aquí posicionado ya digo quiero ponerla por ejemplo por aquí vale. cuál es el problema que tengo que es muy grande verdad veis que ahora tengo dos capas distintas una la foto del instituto y otra que es la de la gaviota la voy a cambiar de nombre para no para que esté más claro esto es una buena costumbre hacerlo en gaviota si yo puedo hacer una visible o hacer la otra invisible y dejar solo la gaviota. ¿Veis que lo que tengo aquí marcado como amarillo sería el, la capa de la gaviota? La capa del instituto, que es esta de aquí abajo, es más grande. Bueno, pues me posiciono, esto es importante, en la capa de la gaviota, y ahora le voy a decir que quiero, bueno, lo primero, moverla. Ponerla, bueno, por ejemplo, aquí. Es importante, ya os digo, tener la capa seleccionada, la adecuada, porque si no... Y además le voy a cambiar el tamaño. Y para cambiar el tamaño tengo aquí una herramienta, que es la herramienta de escalar. Lo doy aquí. Y selecciono con el ratón. Y veis que me sale esta, esta rejilla. Bueno, es importante tener esto, como veis que la cadena puede estar abierta o cerrada. Pues tenerla cerrada para que cuando yo cambie se mantenga proporcional la anchura y la altura. Vamos a poner, por ejemplo, de este tamaño... Le doy aquí a escalar. Y le daría otra vez mover, que es la cruceta esta de aquí. Vale, con lo cual ya tenía la gaviota. Vale, si en algún momento me equivoco, que estoy moviendo el fondo que no es, control Z para volverlo atrás. Vale, y pincho hasta que me asegure que es esto lo que quiero. vale Pues ya hemos visto entonces cómo recortar con la herramienta de selección de la varita mágica, que es a través de, de colores. Ver, recordad que hemos quitado todo el color el color azul. Bueno, en el siguiente vídeo vamos a ver cómo trabajar sobre la imagen de Donald Trump y esta vez con otra herramienta de selección distinta sacar la silueta.